Bueno, este vlog va a ser muy extraño porque estoy en el aeropuerto de Corea porque voy viajando a Chile oh, oh. Quiero pasar mis vacaciones en Chile, así que me voy escapando del frío culiao que hace acá Y miren quién me acompaña oh, oh. Soy conmigo en el avión Y atrás tengo la maca Hola Hola Bye. ¡Tarán! Ya estoy acá en Santiago de Chile Y tengo muchos días para pasarla muy bien acá Así que acompáñenme a ver todo lo que voy a hacer Porque voy a comer hasta morir Y voy a hacer todo hasta morir así que desde aquí, desde la torre esta se te... bueno, no sé qué, guayas, pero esto es Plaza Italia así que aquí lo vamos a pasar, pero ya sí, no específicamente en Providencia en el metro Manuel Montt, porque vine a mi trabajo bueno, a mi antiguo trabajo, a saludar a mis ex compañeros de trabajo me sorprende mucho que en este lugar, ahora pusieron el semáforo me acuerdo sí. que antes no había, así que muy bien Chile, muy bien ahora le voy a dar la sorpresa a una amiga que estoy acá, así que ahora voy estoy <risa> Voy a me eh, en, en, el, en el, tu canal en sí, YouTube? Me junté con otra amiga ahora, la zona, La experta en kpop, yo la quería conocer a ella Especialista bueno, especialista. especialista, especialista en kpop porque yo cuando me fui a Corea eh, Ella no era especialista pero ahora sí tituló de especialista y ahora es especialista en kpop Es una que tenerla acá en nuestro canal ¿Cómo en esto? No o sé, sea, leo chilevisión explícamelo sí, Me falta tu polera que diga mi chile Pero bueno, eh, esta tatuaza weón. ya eh, eh. Una vez armi chile, siempre armi chile, pero oficialmente yo no soy armi chile bueno, Pero corre armi chile por tu sangre, por sangre es como la odio. mía y es la de todos así que eso Ya nos vemos Chao Ya les voy a contar algo, cachai que en Corea, en España y en algunas partes de Estados Unidos no venden el cinnamon dolce latte, que es un café especial que dejó de existir hace mucho tiempo en Starbucks Entonces, Yo siempre dije que cuando viniera a Chile de nuevo, lo primero que iba a hacer iba a ser comprarme ese café porque no lo venden en ninguna otra parte, solamente acá entonces, eh, voy a pedir ese café y voy a cachar qué onda, porque bueno, hace mucho mucho tiempo que no lo tomo y de verdad quiero tomar. Y de hecho, cuando hice escala en España tampoco lo tenía. Entonces, estoy un poco excitado por tomar ese puto café que buscado durante tanto tiempo. Hola, eh, finalmente tengo mi cinnamon dolce con leche de soya y con crema en versión FRAP, porque yo me creé mi versión FRAP y voy a hacer mi video reaction de esto para ver <risa> para que vean mi cara después de un año de probar esta otra cosa, ¿cachai? Entonces, a ver, ahí... ¿eh? ¿Cómo está? ¡Conche tu madre weón. Se paró todo, el corazón, la mente, la respiración... Um, hasta la amígdala, se me paró hasta el páncreas, weón. No me va a dar diabetes porque está más el dulce que la chucha, pero... Es exquisita esta mierda, así que ahora vamos a comer mucho como gordas que somos? Ajá. no, a ver, a ver. Sí, pero al mes, nada, nos vemos. Hola, estamos acá en Santiago de Chile, en Ay, la Casa Coca-Cola. No. Eh, hoy día se hizo, bueno, se está haciendo un evento de Army Chile, en la Casa Coca-Cola, valga la redundancia. Y hay mucha gente, voy a mostrar un poco cómo está el, el sector. Y la IES, que mi amiga, me tiene de esclavo, mostrando el disco de BTS, que ella lo están viendo acá. El, el disco autografiado, entonces... Así como eh, cuidando de, porque este disco causaba mucho como pasión en la gente. Pues, hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, bien. Entonces, eso, pues, voy a mostrar un poquito y vemos cómo va avanzando. Voy a contar que estoy aquí en el estándar Michile Y viajé 30 horas en avión, weón ¿Para qué? Para terminar vendiendo postes sí. y pues ya Y aquí estoy, vendiendo bueno, sí. postes sí. sí. y chapita, Porque, bueno, postes, chapitas, chapitas, postes Ahí, viste que ya entonces yo tengo que... ¡Ah! No sé qué voy a hacer ¡Ah! Menos mal que llegaron Le estoy contando a la gente Que ¿eh? viajé 30 en avión para terminar vendiendo sí. postes no, no, no. Y Chapita Y sí, Pero ya llegaste, sí. estoy muy bien Sí, ya estoy aquí Hoy ahí está la Cari. Cari sí. Yeah, that's right. Quiero agradecer a toda la gente que en el evento de Armi Chile eh, se me acercó a hablar y, y no sé, me pidió una foto o que les contara más sobre la experiencia con BTS eh, Realmente eso como que fue muy bacán porque pude compartir más de cerca con la gente Y contarles también cómo fue esa experiencia que también estuvo muy muy bacán Bueno, ya estoy acá en Chile, estoy con mi familia, con mi amigo Que era lo que más deseaba, que era lo que yo más quería Voy a aprovechar a concho estas fechas con la gente que más quiere Una vez más estoy muy agradecido de todo el apoyo que he recibido Y de toda la gente que me entrega mucha buena onda y energía Así que, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos y muchas gracias, muchas gracias. Bye, bye Hola, soy el Cookie y me voy de viaje para Chile. Porque, qué tanto, ah, miren, voy a ver por la ventana para ver cómo se ve para <risa> afuera. No se ve nada interesante. Boy. Y voy a llegar con el potito muy cuadradito, pero bueno, me tocó una muchacha muy bonita acá al lado. Bueno, me la voy a jotear. Oye, hola, hola, no, no, no, yo tengo dueño, a ver, no. Le compré asiento al medio para que él se fuera al lado mío y fuéramos conversando. Sí. Tenemos hartos este temas de, de, de qué hablar con, con Cookie no tanto con la vaca, pero más con cuqui, y estas cosas que conversar entonces, eh, va a ser una experiencia súper divertida este viaje y ahí les voy a contar más detalles de cómo resulta y, weón, ya escalé de tiempo que no voy a Chile y, weón, muero por esa cazuela, por ese asado, weón y por un tocomple, o oh, weón, me va a mandar el pedazo tocomple, weón así que eso, nos vemos piloto del avión, nos dijo que nos pusiéramos cinturones, así que yo le puse el cinturón aquí a Cookie porque si no se puede caer. Cierto? ¿Ah? Pero ¿por qué? Si tiene que ir con asiento tiene que ir cómodo también. Lo vamos a tapar también porque quizás tiene un poquito de frío. Eso es. Ahí está, viste, va re cómodo. Oye. Oh, yeah. Dame con ahora, puta, ya toma, ya, ya, vale.